Quemándola la espalda fui de acá Nueva etapa el nuevo acá Ratico sin placa, por mi y por mi flaca Su música la chaca Me doy fiaki motherfucker ¿Entendés por qué mi clan destaca? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué mi clan destaca? ¿Y por qué está acá? Juncito está quemándola, sabe ¡Está quemándola! KIT en la ruina ya está buena Ustedes regresan por la encima Strike from the bottom Key ID en la ruina ya está buena Guacho puse huevo mucha pila Ustedes en la compañía Polo RL foto click, a nigga chaca Easy click dijo de café mucho por la vuelta tu sangre tío. Con la teca, rating clásico no, el teca show respecto no, homo say whoa. It's just a winner